Chita, Luis, somos redes cine y en esta ocasión especial venimos a mostrarles lo que fue la feria de editores 2022, donde estuvieron presentes las editoriales más más copadas, más locales, más imperiales del planeta Argentina, con libros totalmente nuevos, con todos los Pasioneros de la lectura, todos juntitos Acá en el centro ¿Qué centro es este? ¿Qué centro es este? Es el que se encuentra enfrente de la chacarita Pero bueno, vamos a ver que... Uy Dios, esto va a ser imposible, va a ser imposible pasar por todos lados, pero vamos a ver todas las ofertas literarias que nos encontramos en esta ocasión. Ahí tenés a sus vendedores, a sus editores, tenés las posesiones de Bernard, en una orilla brumosa de la editorial Gris Tormenta, tenemos Ilegible de tu arte. También de la editorial Gris Tormenta nos encontramos también nuevas instrucciones para vivir en México, Regreso a la Tierra, los libros Tadeis, que ahí puedes encontrar... En la página de la editorial chilena los encontrás acá. Iceberg lo encontramos por acá. Teníamos en Luigi, de Josh Hillard, Pumas en la Alameda, Alberto de Masoni, Vida, Muerte y Poesía, también te puedes encontrar, Una sombra llena de perros de Alejandro Smith, y Crónicas de Poeta de César Vallejo, tenemos una edición de Respiración del Laberinto, otra El Deseo de Hilda Heist, también traducido por Salvador Vietma, una de las más ardientes y otros poemas de Charles Bukowski, a ver qué más, Tabaquería y otros poemas de Fernando, a ver, se me olvidó el nombre, San Samuel con Un Camino Pisano, Tres cuadernos, a ver, los diarios robados de Andrés Nieva, antes que se pierdan de Andrés Nieva también. ¿Qué onda? Todo Andrés Nieva tiene la electricidad de la anguila, Sliver imaginario. Hmm. también tenemos espeluznante una antología de cuartos de terror y muchos, muchos libros de ficción, muchos libros de terror, muchos libros que te van a enamorar, encantar que vas a querer relucir en los grupos de lectura de la editorial Avicinia, nos encontramos también acá algunos como Empuñar el invierno de Ana Gandini o Mudar el mundo de Ana Gandini también, tenemos Yo vengo a ofrecer mi poema, una selección de antologías poéticas, previo tratado de la melancolía de Stephanie Rojas Wagner también la tenemos acá, Socios Eternos si quieres algo de fútbol Mauricio Cartoon con el partner, la mujer en escena de Anaís como clavel de del aire tus obras teatrales a ver qué más el partener de mauricio Cartoon vean lo que son estas ediciones miran lo que son los colores de estas portadas un libro de susana trenon también uno de mónica santino pioneras argentinas un pase a la historia tenemos a bolsheist con amor y capitalismo vuelan peces sobre la selva fernando red con cartas de amor tenemos a ver qué más acá me copa un montón porque este tipo de arte en las portadas te llama por completo los materiales de George Open, uh -huh. naranjas y sardinas de Frank O'Hara. Tenemos también, a ver qué más me copa mucho esta arte. ¿Quién dijo que era fácil de Audre Lorde? Tenemos a charlas breves de N. Carson, pequeñas labores de Rick Bagalken. Después tenemos, mira lo que es esto: 114 líneas de fuego de Antonin out y así. Te digo, hay tapas que te van a encantar y cosas más para chicos, pero también con un humor para adultos de la caja volumen 1 y 2, el cartunero, el pequeño Timmy la caja 3 apestados los últimos días de craft el camp campito, el golpe de la cucaracha, a ver Jill tenemos ahí, o se pronuncia chile se pronuncia chile o Jill y bueno, también tenemos algo de Erojate, hermana de Malena Pichot, de la editorial Futurock Futurock también tiene lectura feminista de Gabriela Borelli a Sara, mirá la foto de la portada, tenemos lecturas feministas 2 de constelaciones literales de, de Gabriela Sara también. Tenemos de Santiago Levin volverá el, a pensarnos. Tenemos de Fito Mendoza Paz, el fraude más hermoso. Una mirada sobre el cine. Ovejas, ganadora del premio Futuro Rock 2021. Lo que nos queda del amor de Juan Cruz Bergondi, a Glenbas que nos presenta. Prólogo de. Me tapaste el nombre. ¿Cómo voy a saber qué libro es? La culpa fue de la noche. Ovejas, la viuda del diablo. A ver qué más nos encontramos por acá. Estas. Uh, esta está buenísima. La chica que se llevaron. Tiene. Estos son puro thrillers El color de su piel de John Bercher. Tenemos indocumentadas de Johnny Shaw. A ver qué más, CSA Cosby, maldito asfalto, el juicio de Miracle Creed de Angie Kim, la influencer de Larry Lloyd, Mucho de estos totalmente traducidos, no salgas de noche también, tenemos la chica que se llevaron de Charlie Donnelly y todo esto de la editorial Motus, Motus tiene post-mortem de Kate London, la ex, la mujer de Tess Stimson, hora de pagar de Seria Wilden, <coughs> El último invitado, también de Motus. Y a ver qué más. Robada de Tess Stinton. Hong Kong Hacker de Chang Kohei. Tenemos Pecados Mortales de María Grun. Tiempos de Lobos no salgas de noche me copa bastante y tenemos también libros para chicos habían bastantes libros para chicos como miguelina, tenemos ahí la maldita pulga, remolino y libros de astrología astrología para amar un diario para, bueno, para amar para astrologiarte todo el mes algo de al Alquimia Ediciones Que tienen, mira tienen muy lindas portadas Tenemos California Inc Tenemos Bansky, el copyright es para policías Un perro no sabe No sabe, ¿qué no sabe? ¿Qué no sabe? ¿Cómo? Ah, ¿qué puede destruir? Mujeres y Economía también, tenemos acá De Charlotte Gilman Tenemos 10 días en un psiquiátrico Jenny's Market of Battles de Ann Cotten Yo te creo La próxima novela de Felipe Felipe, Felipe Becerra Felipe Becerra está bien. No tengo amigos, tengo amores de Pedro Lemesel. A ver qué más. Charles Baudelaire. Tenemos ahí una, el, wow, una, un recopilatorio de poemas. Y te digo, la tarde daba para tomarse un cafecín al salir de este eventazo. Pero bueno, vamos a contarte cuáles fueron los pros y los contras de esta nueva edición. Porque año tras año la Feria Editores va encontrando diferentes lugares para poder, para poder hacerse, para poder organizarse y llegar a un público abierto y amplio. Sin embargo, en esta nueva locación que hace un par de meses abrió con de todo, ha sido sede de varios eventos de anime, de coleccionismos, de incluso te digo... Eventos musicales muy copados, es un espacio nuevo, es un espacio remodelado y fácil de llegar, fácil de llegar para los amigos de colegiales, para los amigos de Chacaritas, para cualquiera de la ciudad que se tome el subte, sin embargo para toda la cantidad de editores, para toda la cantidad de stands que había para mostrarse, es un espacio muy reducido, vos veas el primer piso? El primer piso y te llenabas Te llenabas, te digo, no solamente con la ganas de tomarte un cafecín Que tenías una máquina Y tenías un puesto en la salida Sino que también tenías un puesto arriba en un primer piso Pero el tema de la lectura Era imposible pasarse más Si habían chicos que querían Va, Familias que querían ir con sus chicos Había un espacio para ellos Ahí ya una vez que atravesabas todo Narnia Te encontrabas un espacio para los más chiquititos Para que lean, para que se diviertan Para que se entretengan pero tenías que atravesar Narnia, como dijimos anteriormente Lo cual hace imposibilita que uno pueda ver todos los stands cómodamente como para decir Bueno, me llevo esta gran cantidad de libros Pero bueno, entonces nos encontrábamos en el primer piso con un área reservada para tomarse un cafecín O también para la prensa misma, donde iban a estar reuniéndose Varios, varios escritores, varios jefes de editoriales, pero el tema de separar lo que es el primer piso de abajo solamente para todo el público, totalmente todos apretados, y arriba un escenario y un área solamente para prensa deja un poco mal parado al evento. Lo que sí podemos decir es que eh, por suerte todos los stands participaran de principio a fin o sea, fue muy grata la reunión entre las editoriales y los lectores nuevamente, porque es algo que se da año tras año gracias a la feria de editores, es un trabajo arduo, es un trabajo en equipo que conlleva la participación de ambos lados, ambos lados de lectores y de escritores pero, pero, pero, nuevamente el escenario se quedó muy chico, quedó muy corto para lo que es esta feria, para lo que es la, o sea, estas gran llegada de gente realmente fue una gran llegada de gente para solamente tres días tres días o quedaron muy cortos o el espacio quedó bastante cortos así que esperamos que la próxima edición pueda tener un poco más de espacio un poco más de espacio entre los stands entre los stands más que nada porque por suerte no quedó gente afuera no quedó gente afuera haciendo filas no quedó gente afuera esperando ni nada por el estilo pero Adentro sí que era un poco bullicioso Un poco bullicioso para la lectura Para hablar, para ir con amigos O para, dis para meterte De lleno en el mundo literario Somos recién, esperamos que esto te haya Entretenido, hecho pasar el rato Hecho, bueno, pensar un poco Pensar un poco sobre que no solamente nos encontramos con eventos de anime no solamente nos encontramos con eventos de cine sino que también con eventos literarios que nos forman nos forman a nosotros como lectores como ciudadanos nos forman, o sea, qué tipo de cosas queremos compartir con los demás, qué tipo de lecturas qué tipo de tendencias podemos inculcar a través de los libros, a través de las novelas y a través de, bueno de diferentes formatos de entretenimientos, aún en espacios cerrados o abiertos nos vemos en una próxima ocasión y muchas gracias por seguirnos y por ser parte de RS Cine, siempre.